El, la Cámara de Diputados hace esa especie de sedazo, como usted dice, y saca 15 Y esos 15 van entonces a ser evaluados al Senado. Con en una comisión del de Senado. Cinco, sí. Cada una, ¿verdad? Entonces, ya ahí, lo, ¿cómo, ¿cómo lo hace el Senado? Porque ya asumo yo que ya eso esa terna enviada por la Cámara de Diputados le está diciendo al Senado, cualquiera de esos quince... Pueden ser los cinco miembros de la Cámara de, de, de, de Cuentas. ¿Es correcto? Sí. Aún así, se lo envía al Senado y el Senado se elige una comisión que nueva vez nos evalúa. Ah, ok. Otro? Nos hace nueva el, vez otra. Es, es un filtro, es un filtro sí, fuerte. Sí, sí, sí. Por eso le digo, es el órgano con mayor control o filtro o proceso para la selección de sus miembros. ¿Quiénes, si, si, si maneja ese dato, quiénes conforman la comisión del Senado para evaluar. No, la elige el Senado una vez es apoderado de los 15 nombres que envía el, la Cámara de Diputados, el Pleno de Diputados. Bueno, pues ahí... Yo no quiero ser pesimista, pero con tanto filtro en el pasado que, que, se, ha, que se ha hecho... ¿Por qué tan eh, mala eh, elección? Eh, pero, oye, han hecho tan mala elección durante, <risa> históricamente en la Cámara de Cuentas. Yo, no, yo, yo ahí... Yo no, lo que sucede es que ese filtro... Es a partir del 16... Ahora no estaba condicionada. No, hasta el, hasta el 2012 eh, el filtro era menos, menos rígido, menos rígido. Es a partir del 2016 los, los donde ¿Los orificios se implementa eran esto. más anchos? Sí, y okay. los huecos o las ventanas para entrar. <risa> los lo pasados de la Cámara de Cuentas, los lo presentes todavía no se han ido. No. Yo fueron elegidos en el gobierno pasado... Eh, Pasaron ese filtro y lamentablemente no llenaron ninguna expectativa del pueblo dominicano mejor. Al pueblo dominicano le está cargado de dudas. Lo, lo, sobre... lo que sucede, doctor, eh, que recuerden que también a partir del 2012 comenzaron, a, o del 2016 propiamente, 14, 15, 16, han comenzado a gestarse aquí una serie de movimientos de la sociedad civil que usted sabe que han enrumbado, que han obligado al, el, sí. al liderazgo político a tomar eh, posiciones. Y diría del 2012, porque el caso del, del 4%, de, el 4, de, por, el 4 para educación es el resultado de una presión social general del país. Pero también. A, no ahora importa. bien, yo, hay una cosa que, que yo quiero hablar. hablar. O, o me aclarar. Esto. Ahora que te menciona la sociedad civil, que en este país ya te, está teniendo muchos repunte en cuanto a, la, a lo que es el, el, las opiniones públicas. Es más, después se convierten hasta en funcionarios del Estado. Esa sociedad civil, ¿quién lo elige? Porque supuestamente son sociedad civil, pero eh, el pueblo eh, se manifestó a favor de que esa gente lo represente. O ellos normalmente, o sea, yo que yo pero, veo serio, este, tú sabes auto, que este se autonombran la... auto, o sea, defensores civiles. No, eso es, bueno, ellos autónomos, pero recuerda que eh, la, la sociedad civil... Eh, el liderazgo que surge de las instituciones sí porque y, lo que lo que planteo doctor no es que la sociedad civil nos, nos elige, eh, los elige, es que la presión de esa sociedad civil, el, involu el, el involucramiento de la sociedad en la en la en, o sea en la toma en los sectores con los sectores de toma de decisión ha permitido en estos últimos cuatro o cinco años que, que lo, el liderazgo nacional, el liderazgo político del país Tome en cuenta y por lo menos se organice, se, se, se organice mejor. No es que yo digo que la sociedad civil lo decide, es que la presión, porque el 4% es ese es resultado, lo que ha traído la, la, la presión. Entonces aquí eh, digo que habrá de ser diferente, los, los elegidos tendremos que tener una situación diferente a la que han tenido la, la, los demás miembros de la, de la Cámara de Cuentas anteriores, por un tema de que las cosas han cambiado, señores, aquí hay una vigilancia 24-7 del que hacer, sí, eso sí, probablemente ¿verdad? la justicia no se haya hecho mucho, no se haga mucho, pero señores, aquí es verdad, aquí lo más mínimo sale a, la, a los 10 minutos de suceder. Sí, no, no. Yo, yo decía ayer antiguo, porque nosotros eh, colocamos, compartimos con nuestro público eh, algunos fragmentos de su participación en la evaluación y yo decía ayer y debo aprovechar ahora que está con nosotros para felicitarlo porque también le comenté que las respuestas a la pregunta a los cuestionamientos que le hiciera la comisión evaluadora yo decía oye pero parece como si antiguo le hubiesen pasado el el, el, el guión el, el guión <risas> sí sí de las preguntas verdad porque fueron respuestas contundentes aparte que fueron preguntas muy interesantes por parte de de la comisión habladora también fueron respuestas Muy contundentes y con mucho conocimiento Y por eso yo decía, así es fácil Responderla, porque parece ser que antiguo le pasaron El, el, el cuestionario ¿no? ¿A serio? No, a pregunta De serio No, y eran preguntas con la... intenciones de, de, de eran... Hablar por ejemplo Creo que lo preguntaron sobre los principios Que deben tener, los sí, verdad sí. Para eh, cosas que se supone Que ellos la manejan eh, a, a la perfección cuando la, este joven, creo que Julito Furcal, sí, que creo que fue que le preguntó sí. con respecto a las auditorías forenses sí. eh, dentro de la, dentro de la, la Cámara de Cuentas y también por eso digo, fueron respuestas contundentes que yo creo que dejaron convencido a esa comisión eh, al momento de tomar la decisión. Incluso hubo otro eh, que se refirió cuando usted en la introducción desglosó y describió todas las instituciones que se identifican con su con su postulación a la Cámara de Cuentas, hizo referencia. Y también yo lo entiendo que eso es una manera también eh, muy favorable para Antigua porque eh, o sea, no pasó desapercibido el hecho de que esas decenas y decenas de instituciones, todas de, de, de prestigio nacional, tal cual lo mencionó él, yo creo que son de los detalles de lo que... que que en gran medida van a beneficiar eh, al momento de ellos tomar la decisión de par de esas tres ternas que irán al Senado para tomar la decisión de quiénes serán los, los próximos cintos titulares miembros de la Cámara de Cuentas. Mira, hay una cosa, eh, como él llama, el amigo Ade, ah, para, este, para titular eh, en Telenor, eh, en la página de Telenor el asunto está en que la Cámara de Cuentas necesita, y es la propuesta fundamental de nosotros, requiere urgente la implementación de un órgano, un organismo dentro del órgano que se enfoque en la auditoría forense, es que es la dirección que hace sí, Ramón Antigo, es la propuesta fundamental de la Cámara de Cuentas. esa es la, la propuesta fundamental de nosotros, porque las otras es con, lo, es con lo que hay ahí pero, ¿por qué digo de la, de la auditoría forense? porque la auditoría forense es una rama de la criminalística que con conocimiento de la investigación y la y las finanzas o la, o la contabilidad persigue evidenciar, levantar informaciones que evidencien la intención dolosa de la violación al control interno, o sea una, una auditoría eh, eh, eh, financiera lo que persigue determinar que a un cheque de manera si los números cuadran que la que, sí si sí, los números cuadran Y que hay un cheque que tenía que tener Una factura anexa y no lo tiene Y hace una observación, una recomendación Para que se subsane Esa debilidad, que quedó ahí Ahora no la, auditor, la, auditoría, la auditoría forense Toma esa información La escudriña, la busca La investiga Hasta llegar a determinar Que hubo una intención dolosa De no poner esa factura anexa a ese cheque O sea, el él, él, forense Su nombre lo dice es lo que le hacemos y el doctor sabe de eso más que nosotros. Al cadáver, qué, ah, tipo, ah, de balaé, ¿qué tipo de bala es, en qué momento, y a qué esa hora. Esa comisión, esa comisión de auditores para hacer esa auditoría forense. La dirección, dirección general de auditoría forense. ¿Por quién, quién, quién la, quién se encargaría de elegirla? El, el, el pleno. De los, la cámara los, de los, los cinco miembros los de la cinco, cámara de, de cuentas. Sí, atribución de ellos. Oiga, que además... ¿Qué viene ahí? importante, sí. Perdón, sí. oiga, ¿qué viene ahí? Que el hecho de que entonces esa auditoría con todas esas debilidades que pudiera presentar, porque es que les repito, la auditoría financiera lo que persigue es determinar la, la, la, la cuantificación del estado financiero que se preparó internamente y además eh, definir si hay violación a los controles internos a la política de la empresa. Esa auditoría forense, por eso es, por eso es mejor dicho, que las auditorías llegan a la, a la Procuraduría General de la República. No hay un, un departamento técnico de, de especialistas en ese tipo de auditoría, de auditoría. Esa auditoría. Y entonces llega, la declara el Ministerio Público que no tiene validez, que no tiene claro, valor. Claro, llega, esa auditoría va, llega como llega actualmente, como llegan los sí. expedientes al tribunal, no, que se porque una, una, defin, una definición clara que yo le di a, a, al diputado que me preguntó sobre eso al final, ya corriendo contra el tiempo en ese momento, yo le decía, la auditoría financiera lo que persigue es de mostrarle al Consejo de Administración de la institución, mostrarle al Consejo de Administración de la institución que ha habido violación o cumplimiento a los controles internos de la política que ellos como Consejo han creado.